hoy día vamos a hacer un cambio de transmisión en la FUS le voy a sacar la pata de cambio y el shifter para cambiarlo a 10 velocidades de la transmisión original. Ok, algo que ya hice fue cambiar el piñón pero por ahora vamos a volver a la transmisión original de la FUS que era pata de Hachera SRAM GX con shifter de 10 velocidades y su respectiva cadena. Para hacer esta modificación compré piola de cambio porque la que está acá la reutilicé una vez y me costó bastante meterla, se ven ahí los los pelitos del cable. Está para la patada. Así que voy a poner uno nuevo. Esto se puede hacer con la rueda puesta o afuera de la bicicleta. La voy a volver a poner para mostrárselos cómo sería sin desarmar tanto la bicicleta. Las cosas que vamos a tener que sacar es la pata de cambio y el shifter. Voy a reemplazar las dos cosas. Así que tenemos que sacar la cadena. Tenemos que sacar el mango. Ya que este shifter no es integrado. Así que va a volar el freno y el puño para afuera. Mini llave Allen. esta llave torx es épica me la compré en un supermercado me ha servido un montón no va a alcanzar a salir así vamos a sacar el perno completo esta abrazadera esa parte de la manilla la puedo sacar así y ahora solo queda sacar el mismísimo shifter el shifter no sale así que vamos a aprovechar de sacar la piola de cambio los shifters ram hay un pequeño hueco aquí abajo que está tapado con una goma y en este caso se fue para atrás, ¿por qué se fue para atrás? Voy a soltar la pata de cambio para que me deje pasar todo el cable de vuelta a donde estaba. La liberé del perno, la saco de la guía, y ahora debería salir incluso de la roldana. Muy bien. Le va a costar pasar porque la punta está en pésimo estado. Y de hecho, para no hacerle daño a la funda, me gustaría cortarla. Alicate. Si la tiro tal como está, Todas estas puntas le van a hacer daño a la funda y la funda no la voy a cambiar. Así que la quiero mantener en el mejor estado posible. Mira, ahí llegó la parte buena. Este <ríe> tener lo mejor del mundo, pero salva. Tiramos el cable. Y salió completo. Que es del tope de la piola. ¿Tengo que decir todo lo que hago en serio? Y ahora sí tenemos el shifter totalmente libre para para tener mejor vida en la otra bicicleta este es el original y tiene exactamente el mismo sistema allá adentro veo el hoyito donde tengo que pasar la piola pero si yo paso los cambios ya no lo veo tengo que estar en el cambio más duro lo vamos a poner y para acá, para pues allá media vuelta, ahí estamos Pum. ok, no quiero que este cable toque la tierra el piso de la bodega está horrible para no meter suciedad dentro de la funda y aquí ya nos fuimos para adentro y cruzamos los dedos porque pase hasta allá atrás. Para no doblar la piola, haz pequeños pasos y va a funcionar mejor, créeme. Si aquí tuerces la piola, los cambios van a andar un poquito peor. Estoy esperando a que salga ya al fondo y ahí salió. Una vez que sale aquí, tiro y veo que llega al shifter sin doblarse, se mete para adentro y estamos listos. Esta no es la pata de cambio que voy a ocupar, así que lo que toca ahora es sacar la cadena. Normalmente cuando sacaba una cadena, la ponía, la ponía en esta posición y apretaba las dos puntas contrarias a donde están los locks y salía. Ahora conozco un método bastante mejor. Ahí está el Missing Link, así que voy a hacerle un nudo a los dos eslabones delgados que están alrededor. Termino el nudo completo para que no se salga y se aprieta. Nada más que eso, gracias set by hacks No voy a sacar la cadena completa. Simplemente necesito que quede fuera de mi camino. Y ahora vamos a sacar la pata de cambio. Una vez que la pata de cambio está suelta, sacarla no es ninguna ciencia. El perno que está ahí adentro es mucho más delgado de lo que uno cree. Así que se ocupa una allen bastante pequeña. ¡Bum! La última vez la apreté. Con fuerza, porque se me había caído. <risa> fuera. Y vamos a poner esta pata que está brand new. Tiene una andada esta cosa. Para no tener algo que me tope allá atrás, con la pata de cambio recogida, la voy a extender y voy a ocupar este mecanismo maravilloso de SRAM para dejar la pata tiesa afuera. Ok, me acabo de acordar que esta cadena es para 11 velocidades y estoy poniendo una transmisión de 10, así que la voy a sacar completa. La transmisión es de 10, esta cadena es de 11. Y va con este piñón que es de 11. Y estos son sus missing links. Y eso no se puede mezclar. Acá lo que tengo que poner es todo de 10. Este es de 11. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba esta cadena con el piñón antiguo? Este es de 11. 1, 2, 3, 8, 9, 10. qué estaba. Ya. Vamos a poner la pata a cambio. En su posición. Estas patas traen esta cosa que parece bastante chistosa. Pero que si está en mala posición no va a entrar nunca. La idea es que esta pata... De esta pieza. Toque con el pernito. La pata de cambio tiene que entrar sin ningún esfuerzo. Apoya el hilo. Dale vueltas sin mucha, sin mucha fuerza. En algún momento va a agarrar y, y va a ser todo maravilloso. <ríe> en esta posición parece que va a entrar mejor. Y ahí yo agarro el hilo. Una vez que sepas que agarro el hilo. Le das con confianza hacia adentro y aprietas. Voila. Voy a terminar rápidamente de pasar la piola de cambio por aquí. Los debo tener mareados con tanta cosa que hablo. Por acá. Y esta va directo acá. Lo vamos a dejar aquí tenso y apretado un poco. Ahora debería estar trabajando este shifter con la pata. ¿Funciona? Esa cadena no me acuerdo de qué es. Ah, no, esta es de 10 velocidades. Por 10. Esta es la original. Ok. No quiero perder los missing links. Por algo se llaman missing links. Jamás tires una cadena con fuerza al abrirla. Porque puede tener un nudo y la puedes torcer. Así que dale con suavidad. Lo primero que me gusta pasar es la pata de cambio. Así que la gravedad me a ayuda a hacer mi pega. Lo puse por el frente de la primera rueda. Pero pero no pasó por dentro de la guía, así que voy a volver atrás. Meterla por detrás de la guía y esperar a que salga. Oh, jamás me había costado tanto. Jamás había ocupado una pata tan chica tampoco. Y esperar a que salga por detrás de la segunda rueda. Agárrala, gracias. No puedo haber hecho esto. Esto es amateur y es una vergüenza para este canal de YouTube. No puede ser, weón. Está complicando todo. ¿Qué fue eso? Bro? Esta cadena la encuentro muy larga. No estoy seguro si esta era la cadena de la bicicleta, pero... Veremos qué pasa. Y si no la cortamos. Y lo que sea. Ni en la posición más radical. ¡Oh! Ok, ok. Bueno, tengo lo tengo agarrado ahí. Amateur, amateur. Voy a volver a poner la maravillosa posición de RAM Ahí. Los missing links son muy sencillos. Normalmente siempre parto poniendo el de atrás primero, para tomarlo con mi dedo índice ahí. Y luego con una mano, meto el otro por mi lado. Y se alinean los hoyitos. Y una vez que están alineados y juntos, se tira la cadena. Está bastante helando Y en caso de que tirando la cadena no se pueda, da una pedaleada completa. Se va a tener que cortar la cadena. Ya, se ve bien. La, esta cadena funciona con el piñón tengo que ver el largo de la cadena pero mientras no me voy a preocupar de eso sino que voy a terminar de armar allá ya tenemos el shifter adentro ahora toca poner la abrazadera de la manilla de cambio eh, de freno la instalamos en su lugar y buscamos el mango para ponerlo en su posición correcta si están seteando su manubrio lo que más les recomiendo es poner primero el puño en posición y a partir de eso regular todo el resto puño listo la tapa puesta, y ahora se puede empezar a regular todo el resto. Trato de poner mi mano y quedar con un dedo en el freno, así que esta es la distancia, que es un poco menos de un dedo, y acá está marcada incluso. Lo apreté en posición y ahora le regulo la altura, que la voy a dejar igual que la otra manilla, por ahí. El shifter en esta bicicleta, como es de descenso, lo pongo más vertical, para alcanzarlo más fácil, y ser más racing, y tirar chaya. Gomita para adentro, en la posición en la que estaba para que no entretierra el shifter parece un paso menor pero es bastante importante y me está quedando bastante mal una regulada rápida de cambios la verdad es que no necesita mucho la voy a tirar un poco más perfecto luego de todo eso, corta la piola de cambio lo mejor que puedas Idealmente ponle un tope a la punta para que no se deshilache. Desgraciadamente no tengo ninguno, así que ahí quedó. ¡Vola! Y eso es cómo cambiar una transmisión 1x11 o 1x10. Si aprendiste algo en este video, dame un like. Si tienes algún amigo que no sepa cómo cambiar la pata de cambio del shifter, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!